¿Qué pena das? S.O.S. una basura como persona, durísimo cuestionamiento a Mariana Fabiani. Mariana Fabiani es una de las conductoras más queridas de la televisión argentina y su programa por el 13 es uno de los más vistos en su horario, lo que confirma el cariño que le tiene el público. Sin embargo, ni siquiera ella está libre de cuestionamientos, especialmente desde que la famosa grieta se instaló en nuestro país, y hay dos cuestiones que generaron durísimos cuestionamientos hacia la actriz, modelo y conductor estrella. Primero, su apoyo a la despenalización del aborto, que generaron muchísimas críticas en su contra. Especialmente luego que condujera, el fin de semana pasado, un sol para los chicos, el evento para recaudar fondos para UNICEF, y en segundo lugar, su apoyo al presidente Macri. Las frases que le dedicaron en su cuenta de Instagram son realmente feroces y, con mucha inteligencia, Mariana prefirió no responder a nadie. Punto centrado Melendres San caíste muy bajo, una lástima ya que mucha gente te quería. Punto centrado Monk Moll, Mariana, ¿con qué cara nos vas a mirar hoy, después de apoyar la matanza de BBS, el sábado cantando Un Sol, un sol para los chicos yo en tu lugar no hubiera ido?. Punto Centrado bajo torres bajo 2009 que pena das SOS una basura como persona. Siempre sí a la vida. Punto Centrado Gaby Pierre Antoni, asco verte conducir un sol para los chicos. No puedes estar sedios y sé si se el diablo. Das vergüenza. Punto centrado Kiki Gargaglione, ¿sabías que hay crisis? Hay cierto que vas a saber. Punto centrado Pauluren 75, arroba maculus el aborto ilegal o no es una muerte. Pidan pañuelos verdes una buena educación sexual etc.metotis sobran para no quedar embarazada. Si te parece que los médicos se llenan de plata, te decimos las que no aceptamos el aborto, que con la legalización se llenan de plata en presos y .con riesgos de vida para esa mujer también. Punto Centrado Muxerica, lo peor, es que con tu programa, ayudas a este gobierno y no te importa lo mal que la está pasando la gente. Seguí pintándote la cara. Punto Centrado Mopihauregui no te da vergüenza estar en programa para niños no abortados que repugnante el doble discurso que das si tienes hijos asco o Punto centrado Lele Sánchez Calvo, S.O.S. La contradicción hecha comunicadora deberías elegir de qué lado estás y no seguir con tu falsa. Punto centrado Sandoval Celés a favor de la ley. No del aborto. Cu gente boba. Nadie te va a esforzar Q abortes. Este es el mundo en el que vivimos. Ojalá fuera un mundo de fantasía en el que todo está bien y todos son buenos, perfectos y santos. Punto. Punto centrado Mae-port, arroba Andrea Bebiana, son ustedes. Son las primeras que critican y no saben respetar las diferentes opiniones. Punto. Punto centrado Martita bajo es, no te vi aplaudiendo a tu colega Katy Fulop en su apología contra los niños problema. Acierto, ustedes son perfectas.